Lo anunciamos hace unos instantes una de las ciudades que hasta ahora estaba, entre comillas, bastante calma. Dentro de esta guerra hoy día lo anunciamos, amaneció bajo bombardeos. Incluso los eh, ciudadanos estaban bastante asustados y sorprendidos con eh, el calibre de los bombardeos, el calibre de las armas con las que estaban siendo atacados. Quiero que pasemos a revisar las imágenes que nos han llegado a esta hora de la mañana de lo que ocurre en Irpín. Погано Детей, 200-х вывозили, мирное население. маленькие. О, боже мой! Шит! Я Bien, imágenes muy fuertes, Rodrigo. Estamos hablando de una persona que estaba en la calle, que no, no vio venir evidentemente aquel misil. Eh, estamos hablando de una ciudad que no se puede defender contra esto. Eh, incluso un equipo de prensa también, lo vemos en imágenes que están atacando a las casas, un equipo de prensa también estaba al interior de esos sectores y tuvo que salir arrancando. Entonces finalmente esta ciudad definitivamente entró bajo ataque. Tremendo, tremendo. Y las imágenes son muy fuertes. Tremendo, tremendo. Déjame situarlo. A ver, eh, Libardo Buitrago, ¿dónde está Irpin? Pero quiero para que la gente en Chile entienda. ¿Dónde está Irpin si nosotros ubicamos Santiago, la capital, Kiev, la capital de Ucrania? Irpin, ¿qué vendría siendo? Exactamente, Curacaví. Upa. Exactamente, es como de Santiago a Curacaví la distancia que hay. Es una pequeña ciudad, ya la vamos a ubicar. Aquí está la capital, Kiev, de Ucrania. Irpin está en esta zona. Aquí está, esta es Irpin. Ahora, ¿por qué la golpean de la manera tan contundente que Darín que estaba mostrando las imágenes? Por lo siguiente, porque si va cayendo, Irpin... Las ciudades pequeñas que están en la, en la región metropolitana de Kiev, por acá, por acá y por acá, van perdiendo el bastión de resistencia. Si usted se pregunta por qué la contundencia del ataque es porque los rusos se han encontrado con una feroz resistencia, no solamente del ejército ucraniano, sino también de las milicias. Entonces quieren doblegar... ...la voluntad de quienes defienden... La, ...las áreas que son de acceso a Kiev... ...exactamente se encuentra... ...a 26,4 kilómetros... ...la población de Irpin... ...en el momento en que se hizo la última... ...el último censo era... ...de 42 mil personas... ...uno en día de, tr de tránsito normal... ...tomaría de Kiev a Irpin... ...aproximadamente unos 30 minutos... ...en ese desplazamiento... ...o sea, el ejército ruso ya está en las goteras de la capital y en la manera contundente, Rodrigo y Darinka, en que están atacando todas las ciudades de acceso a Kiev es porque la, la línea del objetivo político de Vladimir Putin es alcanzar la capital, alcanzarla no tan pronto como ellos se imaginaron, porque aún así siguen encontrando resistencia para derrocar el régimen del presidente Zelensky, que ese es el objetivo, pero ya se encuentran los ataques, se están librando en las cercanías. Cuando hablamos de cercanía es 26,4 kilómetros, es una cercanía absoluta. Es de Santiago a Curacaví para un poco entender el tramo de la distancia en donde ya se encuentran los efectivos rusos.